Nosotros... Sí, es el eh... tema, le corresponde Amado. el tema. A Amado José Rosa, vamos a ver qué nos trae en el día de hoy. Bueno, para mí una noticia muy halagüeña y es el hecho de que en el día de ayer el periódico El Jaya de San Francisco de Macorís de cumplió 34 años no, de existencia. Debe hacer una fiesta y eh... Eh, una fiesta? Se, se hizo una misa pero también hay una entrevista que le hiciéramos al caballo Adriano Cruz Marte, que yo quiero que veamos una parte por lo menos de esa entrevista para luego entrar en comentarios con relación al Jaya y su fundación y bueno, todo lo que significa el Jaya para muchos de nosotros adelante por favor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 alegando siempre objetividad, pero no doy paso a la otra parte, me doy a entender. Entonces nosotros somos fundamentalmente plural, más que imparcial, más que objetivo, plural. Y si tú chequeas las colecciones del Jaya que están ahí, pues necesariamente te vas a dar cuenta que el Jaya ha sido abierto, no ha eh, puesto óbice, obstáculo a que la gente se exprese uno mismo a enchinchado a que la gente diga lo que tiene que decir y justamente somos una fuente eh, de consulta muy confiable y lo eh, reflejan también los comentarios de los empleados de las bibliotecas de acá, que el haya es también, eh, digamos, la, la fuente más consultada de todo lo que tiene que ver con eh, los hechos, los acontecimientos trascendentes y de todas facturas el haya es luz y sombra de Macorís, destacando más las luces, porque definitivamente eh, Macorís es una gran cantera de valores humanos, aunque muchas veces desde fuera quiere, eh, partiendo de algunos actores un tanto discos, eh, se quiere minimizar ¿verdad? Eh, la digamos, la abundancia de recursos del, de los talentos de Macorí y creo que el Jaya es quien reivindica para decir, no, somos todos diferentes a lo que se ha dicho fuera y antes de, porque yo por ejemplo, he entrevistado generales de la policía eh, gerentes de bancos que vienen acá, a San Francisco con una imagen fantasmagórica ¿ve? de de la ciudad y luego se dan cuenta que el trato de la gente, la laboriosidad de, de los habitantes, de toda la actitud que muestran eh, lo, los nativos y residentes con el que llega y cómo se entrega, pues dicen, no, pero yo creí que Macorís era otra cosa. Mamá no quería que yo viniera para acá, me han dicho eh, generales y gerentes que no querían que vinieran a Macorís, pero nos hemos encargado de decir que Macorís es, es una ciudad apacible, amorosa, laboriosa, progresista, etcétera. Y yo creo que el haya siempre está reseñando los valores que tiene Macorís para que efectivamente sea un, un referente diferente. Bien, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con el caballo. Eh, el periódico El Jaya es una realidad en San Francisco de Macorís que nos enorgullece. Y nos enorgullece por muchísimas cosas. Adriano llegó a este pueblo cargado de sueños. Vino como técnico del, de, de la Secretaría de Educación a hacer un trabajo técnico aquí en San Francisco de Macorís. Venía de Santo Domingo, de formarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y Adriano es oriundo del de Estrecho, en Puerto Plata. Y de ahí cayó a la, en la capital, en la capital vino a San Francisco de Macorís. Eh, formó una familia con su esposa Victoria Ten, una familia que es la familia del Jaya, porque en definitiva todos de alguna manera se involucraron en el periódico. En el año 90 y, 94, ¿no?, no que más en los o menos, años 90, principio. Sí, que, los que años al, 90. al principio, los años 90, que la. No, 80, no, espérate. 80 y 86, 85, 86. Porque yo ingresé al Jaya en el año 87. Ok, sí, sí, sí. Saliendo, sí. saliendo de la fiscalía de San Francisco de Macorís, que fue, fui por dos años fiscal aquí. Eh, saliendo de ahí, yo me involucré en el Jaya por mi inclinación a, la, a los medios, a la escritura. No, no tenía interés de hacerme periodista, no tenía el interés, de pero me llamaba la atención. El Jaya fue mi, mi cuna donde nací como periodista. Y definitivamente Adriano, eh, con un grupo de amigos, eh, creó uno, una, producto de una idea, creó lo que en principio era una utopía, un periódico que fuera la voz de la, de la gente. Y ese periódico, en 34 años, al igual que esta entidad, que Telenor ha guardado la, la memoria histórica de San Francisco de Macorís. Si usted quiere saber cómo éramos en, nove, en, en 1989, busque el Jaya. Adriano mantiene toda la colección. Y eso mismo pasa con, con nosotros. En el 85 que se fundó. Exacto. Y eso pasa aquí con nosotros en Telenor. Sí. Nosotros tenemos 25 años trabajando Haciendo televisión, haciendo televisión Primero televisión internacional Porque lo, eh, primero Telenor sí. comienza como una compañía De telecable básicamente Y luego crea toda esta plataforma Poco a poco que nosotros conocemos El Jaya y Telenor Son las dos compañías Grandes de San Francisco Las dos entidades grandes de San Francisco Que guardan la memoria histórica De lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que fuimos incluso, porque aquí se guarda material igual que en el Jaya. Son referencias históricas. Exacto, son referencias históricas necesarias. Sí. ¿Tú ves? De hecho, eh, hay, una, hay una noticia interesante y es que eh, a, a Roberto Santos Hernández lo acaba de designar la Academia de, de la Historia Dominicana como delegado provincial o regional eh, en, en, muy, muy merecido. Exacto. Muy merecido. Y eso hace que Roberto eh, va a tener necesariamente que utilizar la, las informaciones que guarda sí. Telenor, así como las informaciones que guarda el Jai. Telenor es una referencia. Es un, obligatoriamente, obligatoria. igual que el Jai. Entonces, sí. yo pienso que ese proyecto ha sido, ha sido un proyecto trabajado en, en un momento dado, ya no tanto, pero durante muchos años, Adriano Cruz Marte, era el canillita del, del periódico, era el director del periódico, 20 años. era el periodista del periódico. Sí. Lo conocí hace 20 años, escribiendo en la maquinita. Sí. Y era que hacía todo. Yo organicé por el año 1987, más o menos, finales del 87, yo que tengo de afición la fotografía, hice un curso con un fotógrafo... Eh, eh, argentino, Héctor Capelletti, un curso de fotografía, y Adriano me dice, eh, pero mira, vamos a hacer un laboratorio, nosotros vamos a trabajar. Entonces yo organizo el laboratorio de fotografía del Jaya. El Jaya para sacar una fotografía tenía que hacer la foto, ir donde, donde Núñez, hacer la fotografía en papel, y eso lógicamente tenía que esperar su turno. Porque todos los fotógrafos convergíamos sí. donde Núñez sí, a, hacer, a hacer la foto en papel, a hacer el papel. Amado, positivo. tú has estado vinculado a, a las principales, sí. eh, a yo, los principales sido, proyectos yo, comunicacionales yo, de claro, la región. Claro que sí. Fundador de yo Telenor, estuve, yo también, soy, yo soy fundador del Jaya, fundador eh, de junto Jaya. con Adriano. Y, y soy, soy fundador de esta empresa Sí, o sea bueno. que te, estamos aquí Al lado de una voz autorizada de la comunicación eh, Exacto, yo organicé regional. El laboratorio de fotografía del Jaya En la cocina de Victoria <risa> En la cocina, había como un espacio Había un espacio Era como una defensa Y como que medio se agrandó un ching Y ahí cogimos hicimos el cuarto oscuro <risa> Oye muy bien, eso. Muy bien. entonces mientras Adriano me dice tú tienes que es, enseñar, historia, esto esto es historia, es historia. Sí, sí. Tú tienes que enseñar a Victoria A que haga fotografía Porque tú sabes Victoria es inteligente Y se mueve mucho Y Pero Victoria está aquí siempre Tú no puedes estar todo el tiempo aquí sí. Si yo necesito una foto de un pronto Ella me resuelve ese problema Y entonces En lo que en lo que ella tendría Se va a para la comida. ¿Qué, qué, qué trabajando Entonces, eh, cruzaba el laboratorio y yeah. yo le enseñaba cómo manejar la ampliadora, eh, los reactivos, cómo usarlo. Sí. Bueno, Victoria aprendió. Finalmente, yo me iba tranquilo porque yo sabía que el caballo no iba a tener la necesidad no. de salir a llamarme sí, no, o podía. de buscarme por el asunto de que faltaba una fotografía. El hermano de Victoria, que era el que montaba el periódico, miren, el periódico se hacía, eh, se, se montaba. Era un trabajo porque era cortando, con una tijera, con, se hacía la noticia, se escribía en la computadora. Déjame decirle. Computadora. Sí, sí. Se, no, sí, Adriano comenzó. En principio era máquina de escribir, ah, yeah. por supuesto. Pero después de unos años, sí. eh, el, el, ingeniero, el ingeniero Linares, especialista en Mac, lo convenció a Adriano de que eso era lo, ese era el camino que él debía de coger. Y Adriano compró una, la segunda computadora Mac que sale al mercado, la compra Adriano, y ahí se trabajaba. Eh, las noticias. Entonces se cortaba, se pegaba, se le, eh, eso se llevaba, esas, esos, láminas. esas láminas se llevaba al periódico. En el periódico se le hacía una foto, era, era este, eh, se llamaba OPSE, edición en OPSE. Entonces se llevaba a, a, como un negativo y ese negativo era el que imprimía el periódico en la, en la rotativa. Pero todo el trabajo inicial se hacía aquí y lo hacía Fran Ten, que es hermano de Victoria. Sí. Y entonces Fran era el, el, el editor del periódico. Yo servía como fotógrafo, yo servía como periodista, yo servía como reportajista. Y también hacía las veces de cazagazapos. O sea, yo era el, el corrector de estilo en algunos momentos. Lo fui durante un tiempo, después eh, combiné, bueno... Pero el periódico El Jaya es una realidad maravillosa porque el periódico El Jaya se ha podido mantener en una ciudad donde los proyectos periodísticos tuvimos muchos. Nosotros tuvimos más de 30 proyectos periodísticos, muchísimos periodistas como el, el, el, el propio Ricardo Rojas Espejo tuvo un periódico que no duró mucho. Eh, Pedrito Fernández tuvo periódicos, tampoco duraron mucho. Eh, Francisco Calderón tuvo periódicos y revistas, no duró. Pero el Jaya, por eso yo decía. En un comentario antes de esto yo decía el Jaya es realidad debido a la tosudez de Adriano Cruz. Tú decías después algo, decías no tosudez sino mencionaste Sí, ha favor. sido muy consistente. Consistencia. Eh, Adriano, así que vaya nuestra felicitación claro. para este medio tan importante que necesariamente forma parte de la cultura. De San yo me siento complacido con haber sido parte sí, del Jaya al nivel que lo, que que lo he sido Adriano, toda la vida. Solamente criticarle a Adriano que no hizo una fiesta. <risa> Adriano, a ti te gusta demasiado ir a la a fiesta y tú gozas eh, muchísimo. Y baila mucho. Eh, y baila muchísimo, debiste hacer una fiesta para que las otras personas fueran a bailar también, eh, ¿verdad? Yo que, me siento muy complacido con, con eso. A Adriano, con con, con ser parte del Jaya desde sus inicios, igual como me siento feliz y emocionado siempre de ser parte de esta empresa desde sus inicios. Sí, en, mi, en mi casa se creó el nombre Teleoperadora del Nordeste. Eh, nombre. Bueno, excelente, señores, excelente. seguimos con más contenido, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a la pausa. ¿Cómo no?